Me llamo John Bellick y os voy a contar una historia. ¿Conocéis a Marcus Royce? Vivía en Maverick Bay, el pueblo de al lado. Trabajaba con su padre como camionero. Día, su padre transportaba una carga muy valiosa, lo atracaron. No puso resistencia, pero el enemigo iba armado. El padre de Marcus intentó huir, pero el atracador le metió dos tiros en la espalda. Marcus descubrió que no era una persona normal. Es lo que hoy un día llaman un superhéroe. Consiguió desmantelar la banda de los asesinos de su padre y matarlos uno a por cada persona que mataba, más hambre de muerte tenía. Lo hacía por placer, sin mirar si era culpable o inocente. Pasó de ser un héroe a un villano. Se le fue en las manos. Su historial delictivo iba creciendo. Asesinatos, robos... Nunca lo cogieron. Todo poder conlleva una responsabilidad y no se puede tomar la justicia por nuestra propia mano. ¿Dónde estará Marcos? Eh?